La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida de coerción contra un hombre implicado en incidentes registrados en un centro médico de esta ciudad donde resultó herido Yauri Hernández. Se trata de Francisco Abraham González Barrera, de 45 años, residente en el sector Vista al Valle de esta localidad, quien según informe de la Policía Nacional, fue la persona que sostuvo a Yeuri Hernández para que Danilo González le propinara las estocadas, hecho registrado en fecha 15 del mes 4 del 2019, en la sala de emergencias de un centro médico de esta localidad. Recordamos que este hecho quedó captado por cámaras de vigilancia, donde la víctima recibió siete estocadas. Será el próximo miércoles a las 10 de la mañana cuando se conozca la medida cautelar. Para NTN.